Buen día, mis estimados. Normalmente cuando una persona fallece, de forma general, las personas mencionan, se murió un fulano de tal o falleció un fulano de tal. Y ya cuando estamos en el interín del servicio funerario del entierro, ¿y dónde van a velar al difunto? ¿O dónde van a enterrar al muerto? Es lo que normalmente siempre dicen, amén de algunas otras palabras, que generalmente las personas en su diario común lo utilizan. Pero lógicamente cuando van a un abogado y comienzan este a hablar en términos jurídicos Las personas que no manejan estos términos quedan así como que ¿Cómo es esto? Bueno, el caso es que yo he querido llevar a ustedes una sección Que acerque el derecho a las personas y sea más amigable Y sobre todo en esta área de sucesiones y herencias que manejo Por ello nosotros vamos a inaugurar la sección Sucesiones para todos Mis estimados, soy Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a esta nueva sección de Sucesiones para Todos El día de hoy vamos a conversar un tema elemental y que siempre causa confusión en las personas que no manejan los términos jurídicos o esas personas que no conocen el derecho Muchas veces cuando acuden a nosotros los abogados luego que ha ocurrido el fallecimiento de la persona y ha pasado por la situación del funeral, del entierro y todas estas cosas necesitan obviamente la asesoría profesional de un abogado y cuando comienza este abogado a poder exponer todo el caso y comienza a utilizar los términos jurídicos lamentablemente las personas tienden a confundirse porque no entienden y les suena muy complejo aquellos términos en ese punto nosotros queremos indicarles por qué razón al difunto o al muerto lo llamamos de una forma diferente el más conocido de todos y es el que más utilizamos por lo menos los abogados desde el punto de vista civil es de cuyos de cuyos según el autor Cabanelas, es la traducción al castellano de la expresión latina de cuyos sucesiones agitor que en el castellano significa de cuya herencia se trata en este caso la, el término de cuyos es la terminología jurídica que nosotros aplicamos para el difunto, para el muerto. También le conocemos a esta persona como causante. El causante que venga siendo el difunto es la persona de quien se causan los derechos por ocasión de su fallecimiento y dichos derechos pasan a sus herederos o beneficiarios, que también son conocidos como causavientes. Entonces, estos términos básicos, elementales son necesarios conocerlos para el momento que cuando vayan a hablar con un abogado no se sientan tan perdidos también dentro del punto de vista penal en el ámbito penal, el difunto también tiene otra terminología u otra palabra que lo puede identificar pero la característica de esta de, de este término que vamos a realizar es el hecho que esta persona ha fallecido por motivos violentos, es decir sea por un homicidio o sea por un suicidio y esta persona que ha fallecido bajo estas circunstancias se le conoce con el nombre de oxiso. El oxiso viene a ser esa persona tratada desde el ámbito penal por esta circunstancia de haber fallecido por motivos violentos. Como puedes ver entonces, son tres terminologías que dependiendo del ámbito se van a utilizar en lugar de muerto o difunto. Generalmente siempre vamos a utilizar degullos o que Ambas son lo mismo. Mis amigos, si te gustó este video, dame un like. Yo soy Juan Carlos Ron y los veo en otra sección de Sucesiones para Todos. Esto es una producción de Socieja, impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.